Hola a todos, ¿cómo están? Me encuentro en la capital de Antioquia, o sea, Medellín, en la célebre plaza Botero. No olvidemos que Botero es un escultor colombiano, país súper famoso. O sea, yo he visto esculturas en Barcelona, en Bangkok, Tailandia, en muchos países países del mundo está este señor de, de Medellín, este señor Botero. Bueno, entonces hoy pude ir a todas, todas partes de la ciudad y la verdad estoy muy asombrado porque esta ciudad es súper, súper moderna y tecnológica. O pues sea, tiene el transporte súper moderno, la ciudad es muy limpia. La gente es chévere, la comida es muy rica, por eso hice un video comiendo la bandeja paisa. Y todo es hermoso, el pueblito paisa es súper hermoso. Los barrios en general son divinos. La verdad me encanta esta ciudad. O sea, la ciudad es la segunda, país, la segunda ciudad del país, pero entiendo por qué. Porque es tan maravilla que merece ser segunda y por qué no algún día de pronto primera aunque no olvidemos que Bogotá es todavía la primera pero si sí, Medellín es una ciudad divina, divina, divina la gente es muy amable y el clima es encantador o sea, ahora hay un sol bien rico esta mañana hacía un poco de lluvia pero me gusta en Colombia porque nunca en Colombia va a llover todo un día va a llover unas horas y luego viene el sol para calmarlos. Bueno, entonces solo quería decir que agregué muchos videos sobre la ciudad de Medellín y agradezco a todos los países por ser tan acogedores conmigo y si les gustó el video, pues suscríbanse y pónganle un like y los dejo, muchas gracias